Hola, mi nombre es Ramiro y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo visualizar los diferentes reportes que aparecen dentro de NetPay Manager. El primero que visualizaremos es el reporte de transacciones. Esta es una sección en donde podrá ver en tiempo real todas las transacciones de sus productos, desde el día de en curso hasta seis meses atrás. Una vez que ingresamos a NetPay Manager, nos vamos a dirigir a la barra lateral izquierda dando clic en reportes y enseguida reportes de transacciones. Una vez que ingresamos a Reporter de transacciones, vamos a poder visualizar todas nuestras transacciones. Pero primeramente vamos a tener que hacer el filtrado correspondiente. En las opciones de filtrado nos van a aparecer lo que es la fecha, columnas, productos y tipo de operativa. Al momento de seleccionar lo que es la fecha, vamos a poder seleccionar hasta 31 días consecutivos. Sin embargo, se pueden hacer visualizaciones de las transacciones de hasta 6 meses anterior. Posterior, vamos a poder filtrar diferentes columnas, como son las acciones, estatus de transacción, cuatro dígitos de tarjeta, tipo de operativo, tipo de tarjeta, banco emisor, entre otras opciones. En los productos, vamos a poder seleccionar si son terminales o algún producto de e-commerce. Y por último es el tipo de operativa, donde vamos a poder visualizar si la transacción viajó por tarjeta, referencia en efectivo o alguna de las otras opciones permitidas. Es importante saber que dentro de este reporte también vamos a poder visualizar lo que es el estatus de la transacción, es decir, no solamente nos van a aparecer las transacciones aprobadas, sino también las rechazadas. Y para poder validar cuál fue el motivo del rechazo, al lado de la palabra rechazada nos va a estar apareciendo un icono, donde vamos a dar clic para visualizar cuál fue el motivo del rechazo. Una de las ventajas es que nos va a permitir exportar esta información a una hoja de cálculo, solamente ocupamos dar clic en exportar y solicitar la descarga. Una vez que ya supimos cómo visualizar el reporte de transacciones, seguiremos con el reporte de depósitos y movimientos. Dentro de este reporte encontrarás el detalle de todos los depósitos y cargos que NetPay haya realizado a tu cuenta bancaria, por concepto de pagos de ventas y cobro de comisiones o rentas, en caso de aplicar. De nueva cuenta nos vamos a dirigir a la barra lateral izquierda dando clic en reportes, pero ahora daremos clic en depósitos y movimientos. Una vez que ya estamos dentro de Depósitos y Movimientos, vamos a poder visualizar primeramente Saldos por Liquidar, que es la cantidad pendiente por parte de NetPay a depositar a la cuenta del comercio. Dentro de este apartado vamos a poder visualizar la fecha de corte y también el desglose de la cantidad a liquidar. Posterior vamos a poder visualizar el apartado de Depósitos y Cargos, con la opción de poder filtrar por alguna fecha en específico. Una vez que se haya realizado lo que es el filtrado, nos van a aparecer todos los depósitos que se han generado dentro de las fechas seleccionadas. Es ahí donde vamos a irnos al apartado de acciones y la opción de descargar. Una vez que damos clic en descargar, nos va a arrojar una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo está conformada por dos hojas. La primera es la información general sobre el depósito a la cuenta del comercio. Y la segunda son las transacciones que engloban el depósito que hemos seleccionado. Y con esta información ya sabremos revisar los reportes de transacciones y los reportes de depósitos y movimientos dentro de nuestra plataforma de NetPay Manager. Si llegas a presentar alguna duda o necesitas ayuda, no dudes en comunicarte por cualquiera de nuestros diferentes canales de atención que tenemos para ti.